La siguiente historia es real y de terror, ocurrió en México, pinche culero, cuidadito te. Cagas del miedo. Quizás duermas esta noche con tu tío. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe. Una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México en la que reinan miles de muñecas. Antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en...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 Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales, o tía. Voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para. Ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas. Buscando muñecas en las basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001. Cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una. Sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas.